Hoy quiero analizar la diferencia entre dos verbos del pasado, el pretérito perfecto y el pretérito indefinido. Aquí tenéis el pretérito perfecto, un ejemplo de conjugación, por ejemplo, del verbo comer. He comido, has comido, ha comido, hemos comido, habéis comido, han comido. Vamos a lo importante, ¿Cuándo usamos este verbo. Por ejemplo, hoy he tomado café. Por supuesto, el café está terminado, ¿sí? El pretérito perfecto lo usamos para hablar de acciones pasadas, pero en un tiempo no terminado. En esta frase, mi tiempo es hoy, hoy ha terminado. Realmente no, entonces necesitamos usar el pretérito perfecto. Todo depende del tiempo y por eso, habitualmente, en las frases con pretérito perfecto hay marcadores temporales como estos. Este año, esta mañana, esta semana, hace cinco minutos, hoy, últimamente porque se refieren a tiempos que no han terminado en el momento en el que hablo. La acción sí ha terminado, pero el tiempo no. También usamos el pretérito perfecto para hablar de las experiencias personales de nuestra vida. Es este tipo de frase. Eh, ¿Alguna vez has estado en China? Eh, no, nunca he estado en China. Usamos el pretérito perfecto porque el tiempo realmente es mi vida, que no ha terminado. ¿Alguna vez en tu vida que no ha terminado has visitado China? Ese sería el tiempo, y por eso necesitamos usar el pretérito perfecto. Eh, en este tipo de frases también suelen aparecer las palabras ya y todavía no. No es necesario, pero a veces las vamos a encontrar cuando hablamos de nuestra experiencia personal eh, de la vida. Por otro lado, tenemos el pretérito indefinido. Aquí tenéis un ejemplo de conjugación. Comer. Comí, comiste, comió, comimos, comisteis, comieron. ¿Cuándo usamos el pretérito indefinido? Pues lo usamos, por supuesto, para hablar de acciones pasadas, pero en un tiempo sí terminado. Por ejemplo, ayer tomé café. En este caso, por supuesto, el café está terminado, pero el tiempo es ayer. ¿Ayer ha terminado? Sí. Por eso necesito usar el pretérito indefinido. Como veis, todo depende del tiempo, del marcador temporal. Hay muchísimos marcadores temporales que indican que el tiempo ha terminado. Por ejemplo, ayer, el otro día, la semana pasada, el año pasado, hace ocho meses, hace tres años en 1983... Todos son tiempos que ya han terminado, por eso necesitamos usar el pretérito indefinido. Mm, vale, seguro que estás pensando... Ok, Alicia, pero ¿qué pasa cuando no hay ninguna palabra que indica tiempo? ¿Qué pasa si no hay marcadores temporales? Bueno. Si no hay marcadores temporales, los, do los dos verbos son correctos, pero si hablas con pretérito perfecto, la persona con la que hablas entiende que es un tiempo no terminado, por ejemplo, hoy. Y si usas el pretérito indefinido, la persona con la que hablas no sabe cuándo ha pasado la acción, pero los dos son correctos. Ah, y un pequeño apunte cultural. En algunas zonas del norte de España y también en algunas regiones de Hispanoamérica existe el pretérito perfecto, pero no se usa en la vida cotidiana. Cuando se habla habitualmente, no se usa. Espero que todo esté un poquito más claro en tu cabeza con estos dos verbos. Si está bien, perfecto. Si necesitas practicar más, vamos a hacer algunas frases juntos para analizarlo. La frase 1 dice el año pasado viajar fuera de España. Eh, ¿Cuál es el marcador de tiempo? el año pasado. ¿Es un tiempo que ya ha terminado? Mm, sí, por eso necesitamos escribir el pretérito indefinido. El año pasado viajamos fuera de España. La siguiente frase dice Esta semana tener mucho trabajo. De nuevo tengo que mirar el marcador de tiempo. Esta semana. ¿Esta semana ha terminado? Mm, no, todavía no. Entonces necesito usar el pretérito perfecto. Esta semana he tenido mucho trabajo. La siguiente frase dice... ¿Alguna vez ganar algún premio? En este caso, no hay marcador de tiempo, pero estoy preguntando por la experiencia personal. Recuerda, ¿alguna vez en tu vida que no ha terminado…? Necesitamos usar pretérito perfecto. ¿Alguna vez has ganado algún premio? La siguiente frase dice ir al médico hace cuatro días. El marcador de tiempo es «hace cuatro días». Por supuesto, es un tiempo terminado, así que necesito indefinido. «Fui al médico hace cuatro días». La siguiente frase dice «ver a Pablo esta mañana». Marcador de tiempo esta mañana. Tiempo no terminado pertenece al día de hoy y hoy no ha terminado. Por eso necesitamos el pretérito perfecto. He visto a Pablo esta mañana.